estamos atravesando eh, esta crisis sociosanitaria económica por el virus COVID-19 y como todas las instituciones estamos viendo cómo afrontar, cómo adecuarnos, cómo reinventarnos también, porque somos una institución que depende de la financiación de cooperación internacional y también teníamos nuestros ingresos autónomos por medio de los alquileres. Estamos viendo cómo acomodarnos frente a esto con diversas acciones, con diversas actividades, que bueno, que a lo largo de este video les iremos contando. En esa situación de crisis, el trabajo del DEI tiene tres enfoques principales. El primero es una atención inmediata a las personas que se encuentran en situación de más fragilidad social. Todos sabemos que esa crisis nos encuentra en sociedades profundamente desiguales y que hay grupos que están siendo más sacrificados que otros. En ese sentido, el DEI abrió la casa DEI, una casa de acogida, para personas migrantes, personas refugiadas que se encontraron ya en el país y en condiciones de muchas necesidades en ese periodo. Apoyamos a las familias que están viviendo en la actualidad aquí en comunidad. Y en comunidad también trabajamos la huerta, trabajamos las zonas verdes, hacemos compartimos las experiencias y los saberes de todos y cada uno de las personas migrantes que están aquí la extracción campesina también y con ellos eh, posibilitamos el vivir en armonía en el grupo y trabajar, eh, conservar la salud y el bienestar la segunda acción es iniciar los talleres y seminarios seguimos creyendo en la importancia de la actividad presencial que ha sido algo característico del trabajo del DEI, pero vemos la imposibilidad de realizarlo en ese momento. Entonces, a partir de julio, inician los talleres y los seminarios a distancia, con la gran esperanza de poder realizar un día un encuentro presencial con parte de los participantes. La tercera acción está relacionada con acompañar a las personas que han participado del DEI, que han pasado por los talleres y seminarios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? de dar a conocer las acciones que cada grupo, que cada organización que ha pasado por el DEI está realizando, retomando eh, algunos textos que no habían sido posibles publicarlos por la falta de tiempo y de espacio del equipo. Ahí hay experiencias muy lindas y hay iniciativas de los mismos ex-talleristas, ex-seminaristas del DEI que surgen en ese momento de crisis. Así que el DEI está vivo, está presente, actuante y buscando responder de forma creativa e innovadora a este momento.